¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, estimados, hoy tenemos un video un tanto diferente a lo que venimos haciendo. Y como ven, perdón, allí allí ven al querido Duende Gaming, the Gamer. Y nada, quiero hacer una video-reacción con respecto a lo que él dice porque me toca de manera directa, podríamos decirlo. Y bueno, nada, vamos a meternos de lleno porque si no, eh, se va a hacer muy muy largo. La tengo un poco baja con el tema de gaming, Twitch. Digo, la, verdad, la tengo bastante baja con el tema de gaming. No tengo más ganas de, de, de estar flasheando stream snipe y todo. La tengo súper baja. Ya calculo que se dieron cuenta, lo vengo hablando hace unos días, medio por arriba y eso. La tengo súper baja con el tema de gaming. No, no sé, boludo, no disfruto de jugar, no sé, Valorant y que haya cuatro chaboncitos del otro lado. Perdón, para los que no sepan, Valorant es un juego, un, es un MMO, es, digamos, similar a Fortnite, por decirlo así. Donde todo el mundo se caga tiro y demás. Lo que sería nuestro querido World of Tanks, eh, nada más que en vez de ser tanques, es un shooter. Entra la partida, todos me hablan a mí, todo todo es eh, duende, duende, ay duende, raste el tiro. Ay, bien duende, bien, bien. Uh, duende, te sentaron de culo. Uh, duende, sabía por estabas ahí. Oh, duende. Me, la verdad que me la estaba bajando una banda. Me, me está tilteando el pati, me está eh, aburrió, ¿viste cuando venía bien? Intenté ponerle delay, el delay me mata el stream mal. Es un bodrio, chabón, pero como les digo siempre, meterle delay es un embole, boludo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la cuenta sheriff y delay de un minuto? Qué embole que era, porque me escribís y te respondo a los tres minutos, ¿ves? es imposible. Y vos decís, desde el momento que vos me escribís, otro más escribió, otro más escribió, otro más escribió, más, más lo que vos estás haciendo. Capaz que pasó ese minuto, boludo, y ni lo viste, se perdió el mensaje, el que lo escribe se desanima porque dice, oh, que bodrio, escribo al pedo porque el chat ni lo ve. No, no, no. Es un bodrio no total. Me mata, de hecho, no en no cuestión viewers. Mata el stream. <coughs> ¿Qué digo yo que quiere decir? ¿Me mata el stream? Porque de hecho, en viewers hasta le estaba yendo bien a valor ante el canal y todo. Mm. Eh, ustedes saben que a mí me chupan huevo de los viewers. No Olvidate. O sea, no es que me chupan huevo, pero no dirijo mi stream en base a los viewers. No hago eso. Eh, podía estar streameando con delay Pero, ¿por qué digo que mata el stream para mí? Porque mata mi stream, mata mi interacción Que tengo con el chat Obvio. O sea, me, me arruina me arruina la química que tengo Con el chat y todo, me mata la interacción Y eso es lo que siento que me arruina el stream Claro, claro Entonces, si no hay delay, no puedo jugar No quiero jugar, o sea, ¿me entendés? No me quiero someter a jugar una partida Y estar pasándola como lordo O sea, constantemente Charlando, ando no tengo ganas, no tengo ganas de entrar a la partida No tengo ganas de no tengo ganas de grindearla No tengo, no tengo No, no sé, tampoco soy tan bueno ¿Me entendés? Como para decir, no importa que del otro lado Me estén limpiando, los voy a sentar de gente, Obvio no sé. Soy global elite en Counter Strike, tengo 7000 horas Soy súper traducido Soy súper hiper mega archimorado Y entonces, eh, por más que ustedes estén viendo el stream Y yo, toma, si te voy con mi tanque Igual los, los cepillo a todos No, no, no Juego para el sur, no sé ¿Entendés? Soy el, el mejor jugador del universo, entonces me tocan del otro lado, me importa un carajo quién me toca, pues lo voy a sentar de culo, voy a hacer un muy parejo. No, soy un jugador mediocre. entonces Normal. Mediocre como yo, o un poquitito mejor que yo, que encima tiene información del juego, de dónde estoy, cómo <coughs> roto, dónde defiendo, dónde está mi equipo, dónde pusimos un jugador, si uno menos, si pueden puxar por medio, si vaqueamos, si está tocado uno. Eh, si donde plantamos cuándo estamos rotando cuándo es un ninja o sea toda la información que se puede sacar con el stream le da una ventaja enorme obvio a una persona que más o menos tiene mi nivel no tengo tanto nivel entonces me la tengo que vivir para jugarla, si la tengo que es, vivir para jugarla... es un dolor de bolas es más le voy a contar una el otro día estaba haciendo stream en twitch y eh, estaba jugando en na en NA para evitar esto, justamente. Porque los chicos me dicen: eh, Harold, eh, todo, eh, vente para acá, para SA. Con 2.500, 3.000 personas. Pero el tema es: me voy a SA y te juro que no puedo jugar, boludo. Pero no es que. Igual te digo: eh, anonimizado, no en vivo, puedo jugar. Pero es que a veces. Es que. Es que no se puede jugar. Y en los chabones de NA, eh, flacos de NA, me estaban haciendo stream snipe. Yo estaba con la SUSI en, eh, en I jugando una tier 6 con los chicos, con Chapo, no me acuerdo con quién más y el Chop metió un tiro Chapo, se acordate, déjame en los comentarios Chapo, bancame en esta, o sea y el Chop metió un tiro re fantasma me metió una bomba de 500, o sea, me dejó culo para arriba con la sucia en I chico, ¿qué? Para, para capaz que estaba, no, ando, no me anda el sexto sentido puede ser, capaz que sea eso um, después le dije, no, no, bueno pero capaz que no, eh, puede haber sido que eh, uno decía no, porque es un hacker no me suena esto, no, no tiene nada que ver, es un tiro muy fantasma y además una posición ahí en el Jaluf que no tirás nunca, nadie tira nunca nadie ahí, nada. Bueno, nada, me, re, me, me terminé recalentando, retilteando. En base a eso también viene un poco esto. Ah, no le puedo dar esas ventajas, porque no tengo tanto resto con el aim, ¿entendés? No soy tan máquina, decís, nada nada lo que juego es una locura, tipo todo headshot, <coughs> soy una machine gun de los heads. Machine lo gun. De, de <risas> ¿eh? Le tengo que poner onda, o sea, tengo que ponerle ahí mi esfuerzo, todo, o sea, el otro lado, o se la están viviendo siete veces más, y hay un factor, hay un factor que me parece clave, que pocas veces he hablado, pero que es 100% real y pasa muchísimo, es... Cuando juego y me conocen y están de mi lado, juegan nefasto. <risa> Vale, no veo vale, nunca espera. gente iluminada que decís, na na na na. O sea, me toca uno de cada diez partidas. Un chabón de mi lado que decís, impresionante lo que juega. Y La rompe mira, toda, sí, sí, sí. Genio, pum, entra, latea, pa, calea, rompe. rompen, rompen, <risa> rompen orto, destruyen, pa, pa, pa, es impresionante. Se le está pixelando Una, a él. Pomba por no acá, plantan, abrense, hacen todo bien. Bueno, mientras ripea el stream para el carajo y se <risa> <y ponen, risa> Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, bro. Bueno, va a ir recuperando calculo. Eso pasa muy pocas veces. Muy pocas veces. De mi lado se la viven así. Ahora, toca, el este, toca. del otro lado alguien que me conoce, que es muchas de las partidas, pasa eso. Del otro lado son Jesucristo. Se la viven. Cada ronda es una ronda en la cual van a el máximo valor a todo de jugarse en el milímetro. Es pegan todo, headshot, te clavan, mira siete días, a por ahí. Es si estás rotándole, trata Hay un chabón holdeando en la base TT para que vos no comas por mercado. Y vos decís, ¿qué haces este acá? No sabés, qué onda. Pero del otro lado son Jesucristo, amigo. Es como que el incentivo por ganar se multiplica en esa, esa MM de mierda, Es increíble por 7 millones y medio. Y los flacos quieren ganarla. Y de tu lado están caídos a pedazos, ni habla. Me ha pasado, me ha pasado. Ay, me da vergüenza el stream. Del otro lado quieren sacar clips <risa> de cómo te rompen el ojete, de cómo te ganan, de cómo te tilteas, a ver si, a ver si te tilteas, a ver si te escriben, viste, aunque, aunque te escriben, toma, tu madre, viste, aunque les guste tu stream, no importa, quieren verte, sí, opcionar, sí. te van a buscar. De tu lado están todos callados, no tiran una col no matan a nadie. Lo único que hablan es, cuando vamos perdiendo, viste, a dos rondas de perder te tiran. Uh, oh, duende, no pegaste una. <risa> Voy primero, o segundo, de última, ¿entendés? ¿eh? Claro. Vas último y me la boqueas. Bienvenido a War of Tanks, bienvenido a War of Tanks. ¿Ves ustedes? Ustedes que se quejan del what, del chat del What, no, no sé. Se... Mirá, en Valorant, un juego nuevo. O sea, que no es el juego, no es. O sea, fíjense, boludo, cómo es la gente. Capaz que vas primero en daño y te dicen, eh, no, peleando eso, es sos un manco, eh, ¿cómo se para hacer CC? Los CC son todos unos perros. No dijiste nada en toda la partida, lo único que decís es, eh, Estás hecho pete, duele carne. ¡Qué de puta, Te pasaron en B corriendo todas las rondas, tirando con Frenzy y te sentaron de ojete en todas las rondas. Ah, pero ahora te pones a hincharme las pelotas. La típica, boludo, tu equipo gana en WOT, eh, somos un, unos genios, todos GG, GG, se abrazan, me aplauden, boludo, por poco, GG, GG, great, después te mandan mensaje, sos el mejor, Nando, sos un gen, ahora boludo, llegas a perder esa partida y te dices, no nah, pero, Nando, sos malísimo, que esto que el otro, sos un hijo de puta, ese canal le suena mierda, tu, tu familia también, bueno, para boludo. La acumulación de... <ríe> Siempre lo mismo Del otro lado se la viven de tu lado en nefasto Del otro lado se la viven de tu lado nefasto Cada... Cada cinco partidas te encontrar un equipo Más o menos decente A ustedes eso Les pasa lo mismo Porque Claro el MMM es tirar una moneda Es tirar La moneda de que si el oro Smurf Toca del otro lado Y a vos te toca el oro oro El agudo ¿Ah? A vos te toca ese Pero del otro lado te toca el oro Smurf Y ya estás perdiendo Ya perdiste el flaco ese te va a cagar a ti. Claro, lo que dice es, si sí, de, de tu lado te toca un tanque de línea y del otro lado te toca un shift ponele, con un moradito y estás hasta la bola. Y tú... Tu... Vamos a ser realistas, el, el, el XBM existe para todos y los colores existen. Entonces si de tu lado te toca un chabón que tiene el WN8 negro, porque empezó a jugar hace 15 días, pero... Bueno, 15 no, pero pone que juega hace 6 meses, o 5 meses, o 4 meses, y de, del otro lado tenés un chabón con mil batallas que está en Mahú, con un chiptain y el tuyo es un, no sé, un mouse que el chabón vio la línea del mouse, le gustó la línea de los alemanes, y sacó el mouse, y es nuevo, y es entendible que juegue relativamente mal o normal, eh, porque es nuevo. Bueno, es así, es lo que dice él, es una moneda al aire. Entonces ya está, listo, ya sabe que ya está. Estás ¿Sí? hasta la huevo. Ya a lo nefasto, digamos, del MM, que sucede de manera normal... MM, Matchmaking, ven ¿sí? A eso le el internet y el stream snipe es Eso empeora muchísimo más. La balanza, digamos, que sería random, decís... A ver, el Matchmaking es nefasto, pero bueno, a ver a quién le toca el smurf... A ver quién ya está quemado... A ver si ya arrancó la aura rupestre... Acerca de las 3, 3 y media AM, arranca la hora rupestre y empieza a tocarte la gente que no habla porque tiene a la mamá durmiendo al lado. La gente que ya estuvo jugando 14, 14 horas. horas. Quemado, no saben qué hacer su vida, Ya se echaron 6 pajas porque no saben. <risa> no hay más porno para ver. Tipo, le dan al, al madre actualizar madre. el F5 y nadie updatea nada. No hay un nuevo clip porro, Ya se los vio todos. Completos, boludo. Está jugando de menos, Rey quemado, con música, ¿entendés? Tirando tiros como si fuera un DM. Y decís, no está haciendo nada, no va a ser nunca nada bueno. Bueno, eso toca dentro de la hora rupestre. Nos toca a todos. Es parte normal, digamos. Eso le pasa a todo el mundo. Claro, claro, claro. Eso hay, digamos, hay un hueco horario. O lo que se dice habitualmente que los fines de semana. Eh, o lo, también lo que se decía que en la cuarentena como que entra a jugar gente. La cual no tiene la experiencia porque como no juega el juego hace cuatro años. Y dijo, ah, bueno, hay una cuarentena. Bueno, aprovecho, estoy en casa. Hace un mes que hago y me instalo el WOT de vuelta. Y bueno, o el típico que dicen que a veces los fines de semana, tipo 3 de la mañana, 2... Después de la 1 como que puede saltar cualquier cosa, boludo, tipo... Ok. Te toca el chabón que también la tiene rebaja porque estuvo jugando estos últimos días y lo único que hace es perder porque le tocan todos los nefastos al chabón y el chabón ya entró en modo hater. Sí, sí, ya te hinchaste las pelotas, empezás a... Bueno, que muchos de ustedes, mucha de la gente que y que los conozco y están lista de mis amigos... Veo que tiene el, el chat inhabilitado. Chat inhabilitado. Chat inhabilitado. Chat inhabilitado. Y no y juegan mal. Porque arrancó el masoquismo del flaco y lo único que quiere hacer es seguir bajando. <ríe> mal, esas personas se te empiezan a acumular en la hora rupestre. En la hora rupestre, ¿qué es lo que pasa también? El pibe que es bueno y estuvo jugando 14 horas por día y ya está en el Master de la wea, tipo en Valorant, en modo de Radiant, Ancino. Ese flaco tiene 74 cuentas porque lo único que hace es jugar al Valorant todo el día de su vida, todo el día, porque quiere ser el próximo 9Z Valorant player cuando se abra claro. el slot para, para el mid laner de, de LOL. El chabón está preparado para jugar a todo, ¿entendés? A Valorant, LOL, juega 70 horas por día a los juegos. Ese flaco tiene 14 cuentas cuando vos estás jugando. Chá no juega con su cuenta Ryan. Ya no juega con su cuenta Ryan. Juega con una... Agar la mierda. Se la presta el amigo que la clasificó en Hierro 2. Juega 3 partidas. Sale 75, <risa> 2, 28. Gana él solo los partidos tirando con la poronga el helicóptero y bajando gente y destruyendo Hortos a... A, a mansalva. Y en tres días el flaco está en Oro 2 con un MMR de Immortal 3. ¿Entendés? Te toca ese del otro lado siempre. Siempre No sé por qué, pero ahí aplica la ley de Murphy Siempre ese man está El pro, de... el pro, el pro siempre Cuando ves el oro, el tuyo está apuntando A los callos de los pies Del adversario Es increíble, boludo, es increíble Ves a un chabón de tu lado y decís, bueno, este es bueno, juega bien, no sé qué Boludo, del otro lado hay un chabón Que también es bueno Pero el chabón del otro lado, que es Bueno, o igual que el tuyo La rompió toda, la rompe toda Es un crack total, y el tuyo pegó dos tiros Y decís, pero boludo y, y, y un chabón normal como yo termina haciendo el doble daño o el triple que ese. Porque justo lo agarraste boludeando en una partida. Pues la puta madre. Pero si tenía que sacar en la marca este tanque. boludo, pues la puta madre. La mira es tres cuartos de la pantalla. Es imposible saber en dónde está apuntando el chabón. No tira una sola habilidad. Y cuando la tira, cuando ves que va a tirar una habilidad, le sale un chabón y lo pone. Pues la tira en el peor momento habido y por haber. Si tiene la bomba plantada el flaco Va y rullea a los enemigos para morir temprano, nada de hacer tiempo y usar las habilidades para ganar tiempo ganar la ronda, ni en pedo. No, no, Hace su daño. Así. O no. vos te toca ese oro y del otro lado tenés al oro que es Messi, es Messi. Messi de los videojuegos. Está boludo. Player Ever. Siempre el smurf está del otro lado. Mal, boludo, mal. Eso nos pasa a todos. A ustedes y a mí también. Sí, sí, a mí también, la también la claro. Es como que en la torta hermosa de los videojuegos, el matchmaking online, así las ranchmas de toda la gente, uh -huh. a esa torta hermosa, riquísima, se le agrega como una capita de crema arriba. Sí, capita de... Cap una capita de mierda. Se le agrega como una capita de crema arriba, que vendría a ser crema de leche de mí, palo. ¿no? <risa> <risa> ¿Qué <risa> hijo de, <risa> de puta, le vale? ¿Entendés? Que le das a toda la vale. gente de la hora rupestre, le das... Un motivo para básicamente vivírsela a morir. Es decir, okay, venía jugando en modo automático. Tengo este destruido MR. <risa> ¡Opa! No me diga. ¿Está al otro lado? Oh, está, está, está, está. Ah, abrimos, ¡Abrimos el stream! Ponemos las, las tres pantallas. Escúchame, esto hay que jugarlo en serio. Esto hay que jugarlo en serio. Y si te empiezan a mover en modo, tipo, se acercan el monitor a la cara. ¿sí? ¿Eh? Directamente se pone el monitor acá en la face. Se ponen en modo counter, te tiran 90 grados de teclado, automáticamente el teclado hace, hace esto, el crack, teclado, crack. Tuki, hace. Tuki. Pin, pin, pin. Se ponen a 3 centímetros, modo try, a morir. <risa> lo lo Mal. Para ver el minimapa, ¿entendés? Ver el minimapa en la segunda pantalla. Y están así. Olvidate, de ojete man. yo estoy el chat, cagándome a tiros, Olvidate, pero si te pones a leer el chat, ¿cuántas veces, boludo? ¿Cuántas veces digo, para, para, los que me siguen en Twitch, boludo, es que esto se tienen que estar ahora agarrándose la cabeza y cagándose de risa, boludo. Porque leo el chat así, mire un segundo, tum, me choqué una, con una piedra y me están cagando a tiro de los costados. Digo, para, para, para, para. Ahora, ahora te contesto, dame un segundo, para. Un par de habilidades, vamos a ver qué tal. ¡Pum! Sentado, pum! Sentado. Munición. Sentado, pum! Se Cayéndose a pedazos, nadie habla Todo es nefasto Claramente perdés Claramente perdés Y la solución a esto, porque siempre llegan Los maestros del streaming A darte consejos al chat Para mejorar aún la situación Les aviso que estoy reaccionando O sea, no tengo idea qué va a decir, boludo Pero a ver, quiero saber qué piensan los maestros del streaming A ver Y te vienen con Eh, óyeme brother Deberías de agregarle ¡Delay a tu stream! <risa> Pero si yo lo sé, rey a eso, ¿no claro No tienen ni idea de cuál es el stream que yo hago No claro. tiene idea, tipo, hace 20 minutos que están en el chat Ya siguieron el canal Y señor follower mode 20 minutos, listo, ahí ven. <risa> brother! Eh, yo creo que usted debería ponerle delay al stream Eh, yo creo que vos deberías cerrar el orto eh, ¿sí? <risa> ¡Claro, <Sí>. boludo! <risa> es re loco, chaval creo. Pero bueno <risa> ¿Qué vamos a hacer? Bueno chicos, eh, quiero hacer una reacción de un video cortito Después seguramente si les gusta este video Este tramo que hicimos de, del video del Duende Que básicamente es argentino, es un streamer eh, De los más conocidos acá de, de nuestro país Es un genio, yo me cago la risa cuando lo veo, sinceramente Pasa que muchas veces no lo puedo ver porque yo también estoy en directo Pero, pero bueno, nada, es un crack total Alguna que otra vez, cuando recién arrancaba le escribí para, para hacer algún tipo de interview o lo que sea Y no, obviamente no, no obtuve respuesta Porque el chabón es muy, muy iroso. Pero bueno, ¿quién no descarta que algún día algún, algún, algún, día Podamos hacer algo con este muchacho Que es un crack total, lo amo, es un genio Así que bueno, si les gustó el video Si les gustó la video reacción, si están de acuerdo o no No sé, déjenme en los comentarios Dejen ese like, suscríbanse Y eh, apoyen, apoyen al canal que, que bueno, vamos a seguir así. Si les divierte este tipo de videos también vamos a hacer que tenga que ver algo con los videojuegos o no, pero que de alguna forma esté, esté relacionado. Pero nada, chicos, muchas gracias por bancarme ahí. Muchas gracias por estar siempre del otro lado. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.